Hola gente, cómo están? Espero que bien. Bueno, solo hago este video un poco rápido porque Venezuela le ganó a Bolivia 4 a 1. Ahora les dejo una grabación que grave del resumen del partido con la canción de hoy. ¡Vamos, Vino Tinto. Soy. Vino tinto.